Hola amigos, bienvenidos a estudio. Vamos a ver un programa que nos va a permitir ver televisiones de otros países, principalmente de Alemania, ¿vale? Por eso he puesto ese país en el título. De España hay muy poquitas. También tenemos radios, tenemos periódicos y algunas cosillas más, pero vamos a ver cómo se hace para poder registrarnos y tener un año gratuito. Vamos a ir a la página web que figura ahí. es el correo electrónico que tengáis y marcáis las dos casillas. Luego le dais a... Enviar, en vuestro correo vais a tener un enlace en el que tenéis que hacer clic. Aquí nos dice que tenemos que chequear el correo. Hacemos clic en el enlace que nos habrán enviado. Ahí ya nos aparece nuestro código de registro. Vamos a descargar el software desde el enlace que también tenemos disponible ya. Le damos a descargar, ni caso para Windows todo es peligroso esperamos que se descargue bien doble clic para ejecutar el programa vamos a instalarlo. la instalación no tiene complicación como cualquier otro programa escogemos idioma si queremos le damos a aceptar como tenemos clave le damos a siguiente introducimos la clave y posteriormente le vamos a dar a siguiente siguiente si no queremos cambiar la ubicación siguiente yo voy a poner para todos los usuarios le damos a siguiente, instalar, en 10 segundos se instala. vamos a darle a finalizar, aquí le vamos a dar a activar, vamos a darle a sí para registrar la versión, solamente tenemos que rellenar tres datos de forma obligatoria, el primer campo ya viene relleno con la clave, así que vamos a poner el nombre y la dirección de correo, y luego le damos a registrar, bien, ya está registrado, ahora tenemos que eh, volver a iniciar el programa, para ello, por ejemplo, vamos a ir a inicio. Bien, pues aquí está, arrancando. Ya está cargando los canales. Bueno, ahí tenemos diferentes cosas. Cámaras web, periódicos, radios online, radios tradicionales que emiten online. Para arriba del todo están las televisiones. Podemos poner seleccionar país. De España, como he dicho, solamente hay dos, las de Telemadrid, De Alemania hay bastantes, de Austria y algunas, de USA y algunas también, pero sobre todo de Alemania. Podemos seleccionar cualquiera y empezar a la reproducción. Tenemos varias formas de vista. Vamos a escoger alguna y vemos cómo se ve. Ahí está, ahí está el volumen para poner en grande incluso podemos grabar. Muchas gracias por la visita. Esto es todo. Espero que os haya gustado.